Cuando el hincha empieza a protestar, normalmente tiene razón. Yo Siempre le digo a los jugadores que es muy difícil que el, que el hincha se equivoque, que una masa tan grande se vaya a equivocar en aspectos generales, por lo menos. Hay algo que uno no está haciendo bien, hay algo que está transmitiendo al de la cancha hacia afuera que no, es, que no es lo correcto. El jugador tiene que entender en ese aspecto, pero también de que hay algo que no lo está, que no lo está realizando. Y el técnico, el técnico, eso es muy importante, que refleje también hacia los jugadores que si bien puede no ser parte del hincha, por supuesto que hay algo que tiene que saber corregir en ese, en ese momento. O actitud, o rendimiento, o funcionamiento. Tampoco se juega solamente en base a la protesta de, de, la, de la gente. La gente está acostumbrada a una determinada propuesta, a una propuesta futbolística. Si somos un equipo que estamos normalmente atacando, somos un equipo que tenemos mucha posesión de balón y estamos jugando en este momento refugiados en el área nuestra, tratando de defender quien al determinado momento se puede hacer unos minutos, pero como concepto de juego, traicionando todo lo que uno está normalmente inculcando, por supuesto el hinchado de ese equipo no va a hacer lo que le gusta, no va a hacer lo que le gusta ver. Y en eso creo que el hinchada del Real Madrid es muy exigente en cuanto no solamente a ganar, sino que el, el cómo se gana. Y esa exigencia del hinchado yo creo que va a ser siempre muy positiva en la medida que el jugador tenga la personalidad para saber absorberla, para saber entenderla y para saber corregirse.